Vamos a ver números binarios Por favor el like al video Estas son las bases Y vamos a ver Vamos a leer la palabra Bien Bien Empezamos separando las palabras Las letras Una vez separado se va a leer Lo que estamos usando se va a leer 1 Y lo que no usamos 0 <coughs> Ya, yeah, B Se lee con el número de puesto que está en el abecedario B, A, B Está en el puesto 2 Entonces como estamos usando el puesto 2 Ponemos 1 Y lo que no estamos usando hacia la derecha Ponemos 0 Y A, B, C, D, E F, G, H, I. Está en el puesto 9. Vamos a sumar 8 más 1 para que de 9. Como estamos usando el 8 y el 1, ponemos 1 de abierto. Y lo que no estamos usando, el 0 y el 2, ponemos 0. Ahora vamos con la letra E. A, B, C, D, E. Está en el puesto 5. Vamos a usar el 4 y el 1 sumándolo. 4 y el 1 sería 5 Entonces como estamos usando el 4 Y el 1 Ponemos 1,1 1 de abierto Y 2 De apagado o cerrado Ahora vamos con la letra N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N. Está en el puesto 14 Vamos a usar 8, 4 y 2 Sería 14 Entonces 1, 1 1 Como no estamos usando el 1, ponemos 0. Una vez leído, una vez obtenido todo esto, vamos a empezar de abajo hacia arriba para determinar cómo sería la palabra bien en número binario. Vamos a colocar 1 0 1 0 0 1 1 0 1, 1, 1, 1, 0. Todo esto, todo esto equivale a solo esta palabra. Así es como lee el, el ordenador o nuestra computadora. Todo esto equivale a bien. Eso sería eh, el número binario de esta palabra. Ustedes pueden hacer con diferentes tipos de palabras o la palabra, como está. Bueno, y si quieren hacer por decir bien y, y y tú. El aparte, esta parte, lo que separa la palabra, está como 28. Está como 28. Está como 28. Está como 28. O sea la letra número 28. Y si la usamos. Va a ser esto, va a ser cerrado Bueno, eso es todo respecto a números binarios eh, Bueno, eh, practiquen diferentes tipos de palabras para que puedan entender mejor Y gracias, bueno, denle like al vídeo por favor